Muy buenas noches a todas, a todos, a quienes asistimos a este jueves saludable. Y hoy quería comenzar con una lectura: una lectura que nos ubica un poquito en qué es esto de, de la sanación, la autosanación. ¿eh? Y. Voy a leer un texto que corresponde a una síntesis del de primer módulo de, del curso que estamos haciendo, Despertar, despertando a nuestro, a nuestro sanador interior, ¿Eh? despertando a tu sanador interior. y eh, eh, he escogido este principio, la parte inicial, donde se pregunta qué es la sanación. ¿eh? Y quiero leerlo porque realmente es una síntesis y está muy, muy bien planteado. ¿eh? Dice así, nuestro universo viviente sigue leyes. Sanar es simplemente seguir las leyes de la salud. La enfermedad, en cambio, se produce cuando nos hemos desintonizado ¿no? de forma consciente o inconsciente ¿m? de las leyes de la salud y nos hemos adherido a las leyes de la enfermedad. Y para que realmente se manifieste una enfermedad, tenemos que estar, estar vibrando en las leyes de la enfermedad mucho tiempo. Los seres humanos hemos creado diferentes formas de sanar. Sin embargo, todas esas vías que se ha creado la humanidad, ¿eh? diferentes, son relativas. Habitualmente nos centramos en el problema. Podemos curar algunas enfermedades centrándonos en el problema y obtener algunos beneficios. Pero cuanto más nos centramos en, nuestras, en nuestros problemas y enfermedades, más y más creamos y multiplicamos el potencial de la enfermedad. Cuando, como sociedad humana, más investiguemos en, la, en una enfermedad, más problemas encontraremos, más especialidades médicas, más hospitales eh, vamos a necesitar. Para el Chikun, paradójicamente ocurre lo mismo. Cuando en Chikun, que es el arte de conectar con el Chi, y, y utilizar el chi universal, que es tan abundante, ¿sí? cuanto más conectemos desde el kun con el problema, con el problema y la enfermedad, la estructura espacio temporal se va a situar allí ¿eh? y va a generar más semillas, más problemas, más enfermedad. Hay muchas personas que tienen la costumbre de comprobar con frecuencia si tienen problemas en su cuerpo, condición de salud o actual o pasada, ¿eh? y siempre quieren estar más y más sanos, fijándose en el problema o en el estado general de su cuerpo. ¿no? Entonces, hay muchas personas sanas que suele pensar: tengo que ir al médico, necesito hacerme análisis la duda y la preocupación está presente todo el tiempo, está presente de fondo, incluso cuando los resultados son magníficos, dura poco tiempo esa tranquilidad. Revisar el cuerpo una y otra vez crea más y más preocupación y miedo. Esto es lo que genera una conciencia centrada en los problemas ¿eh? y una sociedad centrada en los problemas. Por ejemplo, si alguien va al hospital, se hace una revisión, el médico ve el resultado de una prueba y dice que hay un problema. Lo anota en un papel. La cultura humana da un nombre a ese problema y lo define en el marco de referencia. Cuando la persona recibe esa información en su conciencia, de repente siente que tiene ese problema, lo confirma en su mente. La mente imprime ese problema en su conciencia y esto puede crear preocupación. Esta información refuerza cualquier bloqueo de chi en el cuerpo. La información, vamos preocupados porque tenemos un problema, al médico. El médico confirma que tenemos el problema y al confirmarlo en nuestra conciencia queda fijo y eso genera que el problema empiece a crecer, se haga cada vez más grande, más complejo ¿eh? y pues ahí se crean toda una serie de circunstancias que nos van atando, ¿eh? encadenando al problema. Si a la persona, por ejemplo, le dan una información y no le importa esa información, la impresión no es tan fuerte. Por ejemplo, cuando tenemos problemas emocionales pasa lo mismo. Las personas nos centramos en nuestros problemas, tratamos de curarlo y no es fácil porque esa fijación que ponemos cuando ponemos la mente y en la mente el problema, ¿eh? es un obstáculo para la propia sanación. De esta manera es difícil que podamos resolver nuestras enfermedades. Podemos curar algunos problemas en concreto, pero la mente va a crear otros continuamente porque estamos en, ese, en esa forma de enfocar la vida. Siempre estamos centrados en luchar y en tratar de resolver problemas. En resumen, si nos apegamos a la enfermedad con la esperanza de sanarla, nunca podremos eliminar verdaderamente la enfermedad. Y para culminar, quiero leer este parrafito sobre la sanación desde el estado de conciencia pura autoconsciente. La sanación Minyue, conciencia pura, autoconsciente, despierta, que se da cuenta de sí, ofrece un nuevo camino. Además de beneficiar a los, a los demás, la sanación Minyue es también una forma efectiva y poderosa de practicar y mejorar el estado Minyue de nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir? Cuando hacemos los jueves saludables, todas las personas que estamos, estamos mejorando nuestra, nuestro estado de conciencia. Cuando eh, nos enfocamos en alguna persona que nos ha pedido ayuda, o que ha tenido un problema, o tiene un problema, o teme tenerlo, y, y actuamos desde Min Rue, enfocando a esa persona en un estado completamente saludable, ¿sí? Además de beneficiar esa práctica a la persona, porque todos creamos un solo campo, un campo de amor, un campo de autoconfianza, un campo de alegría, de paz, de gratitud y un campo saludable. Además de, me de mejorar a esa persona, va a mejorar nuestro estado de conciencia minjué. Es muy importante. La sanación Mingyue actúa desde ese, desde ese estado donde la conciencia se reconoce a sí misma, abre espacios, envía información directamente y esa información es Chi, esa energía, ¿eh? y, y cambia el estado de Chi interno de, toda, de todo el campo y a la vez cambia el estado de Chi que está de las personas que tienen bloqueos. Mingyue siempre se enfoca no en el problema, sino en las características de un estado saludable. ¿Mm? Y eso nutre al propio Mingyue, al propio estado Mingyue. Pero obvi obviamente, si nos apegamos a la persona, si nos apegamos a nosotros cuando queremos eh, autosanar, si nos apegamos al cuerpo, ya estamos creando un bloqueo. De tal manera que cuando hacemos cualquier proceso de sanación desde el estado de Minyue, lo que nos interesa fundamentalmente es primero reconocer nuestro estado, entrar en un estado de relajación, entrar en un estado de fusión, fundir nuestras conciencias con el gran campo de conciencia, fundir la conciencia con el Chi puro, universal ¿eh? y de esa manera entrar en una confianza absoluta a enviar información de lo que queremos obtener directamente, salteando el problema, no negándolo. ¿eh? De esta manera la sanación se produce como algo, como un efecto secundario al buen estado de conciencia. Fíjate que cuando hacemos la sanación, ¿eh? sabemos lo que queremos, esa es la intención. Sabemos lo que queremos y... Y sabemos también el resultado que queremos, pero no quedamos atados ni al resultado, ni a la sensación, ni al problema. Cuando estamos en ese estado Minyue, muy relajado, haciendo nuestro proceso de liberación, de apertura, de fusión con el universo, el estado, la sanación se da como una consecuencia natural. Si nos apegamos a la sanación, nos vamos a olvidar del estado de conciencia autoconsciente y de esa manera nos bloquearemos ¿eh? y perderemos el potencial de sanación. Y dice, lo más importante en la sanación es saber quiénes somos y quiénes somos, quien observa. Y ese observador, esa observadora no tiene separación, todo lo refleja, todo lo refleja, todo lo transforma en un estado fino, de chi fino, de chi abundante, de chi fluido, fluye. Y en, y en ese fluir y en esa calidad de chi, todo se intercambia. Y así poco a poco entramos en el estado de salud. Muy bien. Vamos a entrar entonces en este estado de conciencia. El estado de conciencia en, en el cual la conciencia despierta a sí misma. El estado Mingyue. Nos encontramos aquí para estudiar y practicar la sanación y practicar, practicar sanaciones, practicar nuestro estado de conciencia. Que la conciencia se mantenga centrada que se autoobserve, se funda con el todo y de forma natural todo el universo, las leyes del universo van a sustituir a las leyes de la enfermedad. El chi del universo se va a hacer abundante y van a desaparecer los bloqueos, a veces instantáneamente. Vamos a la práctica de hoy. Enfocarse de forma saludable. Entramos al interior, colocamos la postura, la coronilla elevada en la cima de la cabeza, estiramos hacia arriba, llevamos el mentón ligeramente hacia atrás, relajamos los hombros, relajamos el entrecejo. Venimos directamente al centro de la cabeza y para hacerlo vamos a abrir los ojos y vamos a mirar directamente hacia el frente. Sobre todo para principiantes, miramos lejos a través de toda la pared, la otra pared, a un punto vacío en el horizonte y lo conectamos desde el centro de la cabeza. Desde el centro de la cabeza lo observamos, tratamos de no pestañear y atraemos el punto. Lo atraemos. Cuando llegamos al entrecejo cerramos los párpados y seguimos trayéndolo al centro de la cabeza, el espacio que queda por debajo de la fontanela posterior en la intersección con la línea que atraviesa el entrecejo hasta la zona occipital. En esa zona reside la glándula epífisis o pineal. Ahora observamos el interior y decimos el sonido. El sonido en es como una n. Inicialmente lo decimos con la boca entreabierta, los dientes entreabiertos y la lengua relajada completamente, de tal manera que el sonido se forma casi en la parte posterior de la lengua y sube, atraviesa la vibración el palacio del centro de la cabeza y llega hasta la parte alta de la cabeza. Mm. Mm. Hay una sonrisa en la cara. Mm. Mm. Mm. Ya estamos todos conectados en un mismo campo. Mm el campo de jueves saludables, el campo del encuentro, de abrir nuestras mentes y nuestros corazones. Así que cuando dices el sonido, todos estamos diciéndolo contigo. Y lo dices con todos. Mm. El sonido atraviesa todo el cerebro derecho, izquierdo. Todas las células cerebrales se abren. Mm. Toda la columna vertebral está extendida. Mm. El perineo cerrado. Mm. los pies separados al ancho de los hombros el sonido abre los espacios pero sobre todo observas quién dice en Mm. Relaja un poco la intención. Relaja un poco más la intención de responder la pregunta, de decir el sonido. Mm. Mm. Mm. Todo se expande, la cabeza se vuelve vacía y nuestros minyue, nuestras conciencias autoconscientes se funden corazón a corazón. Y nos expandimos. Sentimos que los pies conectan profundo con la tierra. La cabeza conecta con el cielo azul. Las manos. Conectan con todo el entorno la bella naturaleza y observa y permítete sentir que los pies y los dedos de los pies se hunden y se hacen uno con la tierra. Que la cabeza se hace una con todo el universo. Y que todo el entorno, todo el planeta, toda la hermosa naturaleza está en ti. Ahora puedes darte cuenta de que estamos muy tranquilos. Estamos en el momento presente, nos fundimos con el campo de conciencia mundial de Chen Chikun. Todas conciencias despiertas. Todo el campo dice mmm. ¿Quién dice en? Minyue dice en. en es Minyue. La pausa, la inhalación también es autoconsciente. Nuestras conciencias se funden con todo el chi universal. Más allá de galaxias, planetas, estrellas. El vacío que forma todo lo que se ve y lo que no se ve. Mm. Que todo lo sostiene. Entramos en el reino de la abundancia. Mm. Minyue se observa a sí misma, se disfruta, se enfoca en el, en la experiencia, en el momento presente. Ahora somos universo. La fuente de la conciencia y la fuente del universo se han fundido. Y vamos a venir a este gran cuerpo de chi que somos ahora todos juntos. A este gran corazón de bebé. Y vamos a, a explorar con las capacidades naturales, pero extraordinarias, de nuestra conciencia. Ahora todos nosotros, corazón a corazón, somos uno. Y vamos a viajar a través de la cabeza. Y vamos a decir un sonido, este sonido es XU y suena Y quiere decir en chino vacío más no vacío. Cuando Minyue, nuestras conciencias, nuestra conciencia unificada, va a través de la cabeza y dice todo se abre todo se transforma en espacio y donde todo se abre y se hace vacío cualquier chi denso cualquier chi distorsionado se transforma en el mismo momento en un chi muy fino muy puro muy abundante mezclándose con el chi universal vamos a través de la cabeza chi. Nos enfocamos ahora en el vacío, nos relajamos por completo y disfrutamos de jugar con el chi. Hay una sonrisa en la cara, hay una sonrisa en nuestros corazones de bebé, son uno solo disfrutando. El sonido es muy sutil. Y todas las capas de la cabeza, del cerebro, cerebelo, fluidos, glándulas, todo se mezcla, se expande. Y se funde con el chi universal. Chi. Vamos a través del cuello. Chi. Corazón a corazón, un solo corazón. Tú estás en mí y yo estoy en ti. Todos tus logros son míos y todos mis logros son tuyos. Toda la información se comparte. Relaja un poco más la intención. Soltamos todo el intelecto. Soltamos el pensamiento lógico. Todo se convierte en universo oceánico de chi. Vamos a través de los hombros hasta el extremo de los dedos, hasta la punta de los dedos. Chi. Lleva tu conciencia pura a través. Y confirmamos cómo ya la sensación corporal es muy diferente a cuando llegamos. Vamos a través del pecho y la espalda alta. Todo se expande. Todos los órganos internos se convierten en chi puro, se mezclan y el chi fluye muy libre. Todas las capas de la piel, músculos, Membranas, huesos, las costillas, el esternón, la espalda alta, se abre. Mi yo se observa a sí misma, va a través y por donde pasa todo cambia, pulmones, corazón, mamas, timo. Shhh. Todo el cuerpo es espacio ahora, espacio donde puede crecer la vida. Nada es visto como un problema. Todo se abre y todo entra a vibrar según las leyes universales, el chi se hace abundante y muy fino, el chi fluye bien, muy brillante y puro, Han desaparecido las densidades de chi, los bloqueos. Todas las funciones celulares, cada célula cumple cien mil funciones por segundo. Min YUE va a través del diafragma y todos los órganos internos del abdomen. el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el bazo. Por donde pasa ming todo se transforma en espacio. Vacío más no vacío. Entramos en un estado medio adormilado, pero estamos despiertos dormidos, pero no dormidos, a través del estómago, los intestinos. Mm. Mm. Nos enfocamos saludablemente en el vacío, en el espacio, en la transformación. Nuestro campo de conciencia Mingyue, muy sabio, y muy poderoso va a través de los riñones, la vejiga, los órganos sexuales. Sí. Sí. se expanden en el universo infinito, el cuerpo se hace gigante, los espacios se disuelven en el todo, somos agua de chin. Minyue va a través de toda la columna vertebral, la médula Cervicales, torácicas, lombares, sacras y coxigias observa cómo la respiración está en el infinito universo y a la vez se centra en el abdomen, desde lo profundo del abdomen a todo el cuerpo de Chi, a todo el universo. Y en cada inhalación nos llenamos de chi y en cada exhalación solamente, solamente simplemente nos relajamos. Minjue sigue su viaje a través de las caderas. Las caderas conectan con los glúteos, muslos, rodillas, pantorrillas, pies, dedos de los pies. Los dedos de los pies son enormes y se hunden en la tierra como si fueran raíces. Sí. Respiramos en ese abdomen que ahora es todo un océano de chi. Relaja más. Nuestro estado de conciencia no se pierde ni en las sensaciones magníficas o molestas del cuerpo, siempre regresa a observarse. Se observa la conciencia pura y despierta a sí misma. ¿Quién eres? Soy quien observa. Y soy todo porque todo se refleja en mí. Mi no se pierde en ninguna emoción, ningún pensamiento. Aparece, pero no le importa. Está disfrutando de jugar, de reconocerse y de mover el chi, de darse cuenta de que todo el universo es atraído Según dónde va, Min Yue, y que todo el universo es Min Yue. Ahora somos una totalidad, una completud. Ahora somos realmente quienes somos. Somos uno con todo y somos tan inmenso, tan inmensos y magnificentes, tan infinitos, que podemos transformar cualquier pequeño bloqueo de un cuerpo pequeño en el cuerpo de Chi enorme, el chi fluye muy bien. Todas las células sonríen. Todo es espacio para la vida. Despacito nos vamos a poner de pie. Respirando, manteniendo el estado de conciencia y respirando en el abdomen. Despacio. Disfrutando. Y al ponernos de pie, lo hacemos con los pies juntos. Estirando toda la columna vertebral. Desde la coronilla, para Paijui. Giramos los hombros. Despacito hacia adelante. Y hacia arriba. Hacia atrás. Y hacia abajo. Mm. Respiramos en el abdomen, en el tantien bajo. El giro abarca todo el cuerpo de Chi. Conectamos el giro con el abdomen, con el tantien bajo. Y los hombros hacen que gire ese gran océano de Chi que es el Tantien. El abdomen inmenso. Y la bola de Chi girando y respirando. Disfrutando. ahora despacio, quietamos, balanceamos adelante y atrás, ahuecamos las axilas, abrimos un poquito las axilas, los hombros bajan, desde la coronilla, desde Paijuí, mecemos adelante y atrás, la zona lumbar va hacia atrás, Liberamos la zona lumbar, el periné cerrado, el suelo pélvico cerrado, conectando con la parte alta de la cabeza, con Pai Jui, la coronilla. Balanceamos simplemente. Somos océano de Chi. Nos enfocamos en ese fluir del chi. Nos enfocamos en el chi abundante y nos olvidamos de todo. La intención se hace muy ligera. Solo jugamos, disfrutamos, respiramos y todo en Abdomen se llena de chi en lo profundo, y el chi se expande al pecho, hace abundante en todo el cuerpo de chi. Ahora suavemente aquitamos, las manos giran, y vamos a tomar una bola de chi. Y la vamos a elevar. Y siente cómo la bola de chi está entre las manos, antebrazos y a la vez dentro. Y vamos a jugar un poquito con la bola de chi. A moverla. Vacío en el vacío, en el centro del universo. Los pies, los dedos de los pies, los dedos de las manos son enormes. Aquietamos y vamos a elevar la bola de chi. la elevamos por encima de la cabeza estiramos. estiramos estiramos estiramos la coronilla el mentón hacia atrás la cabeza ligeramente hacia atrás Mientras estiramos la coronilla, el coxis baja, toda la columna se estira. Nos enfocamos en abrir espacios amablemente. Somos amor universal. Somos paz. Somos alegría. Somos gratitud. Estiramos. Estiramos. Y despacio, las manos desde el centro de la galaxia vierten el chi puro. Minyue se enfoca en sí misma. Va a través de la cabeza, las manos minyuelas siguen y el chi puro universal se hace muy abundante. La cabeza es ligera, fresca, pura, limpia. Vamos a través del cuello. y el cuello queda brillante, puro, limpio, abundante en chi. Vamos a través del pecho y la espalda alta, Y todo es abundante, brillante, limpio y puro, ligero. Todos con una sonrisa interior. Todos somos uno. Todos está transformando. Todos a la vez. A través del abdomen. A través de la columna vertebral. A través de las caderas. Y ahora, doblamos el cuerpo. Respiramos en el abdomen. Y vamos bajando a través de los miembros inferiores. hasta el extremo de los dedos de los pies. Los dedos de las manos, los brazos se hunden en el chi de la tierra, profundo, muy muy transparente y potente. Soltamos la cabeza, desde los homóplatos hasta el extremo de los dedos, todo es muy brillante, abierto, puro. Soltamos cuello, toda la columna abierta, los espacios intervertebrales abiertos. Respiramos, las manos giran y las palmas enfrentadas sostienen una bola de chi y la conectas con toda la columna, la columna es de chi, transparente, desde hui yin pai, hui, espacio vacío, se llena de chi, todo el chi, hace elevar a todo el cuerpo de chi. Todo el universo, todo es brillante, todo está unificado. Fino y puro. Estiramos. coxis hacia abajo. Estiramos hacia abajo y estiramos hacia arriba. Paejo y elevada la coronilla. El mentón hacia atrás. La cabeza ligeramente hacia atrás. Todas las articulaciones abiertas. Los dedos como raíces en los pies los dedos de las manos como hojas de un gran árbol. Y vertemos el chi desde el centro de la galaxia. Nos enfocamos en este amor universal llamado chi, en esta paz que somos en esta alegría natural de la vida en nosotras en nosotros vamos a través y todas las células están felices todo es inmensa gratitud cuello pecho y espalda alta todo es brillante, puro, limpio, claro. Se ha disuelto toda toxina. Se ha disuelto cualquier célula cancerígena. Ahora todo es brillante, hermoso, muy puro. Tantien medio, tantien bajo, vamos a través de los miembros inferiores. Respirando en el tantien, en el tantien bajo, en el abdomen, espacios inmensos de transformación. Soltamos cuello, soltamos cabeza, vamos a través de los brazos hasta el extremo de los dedos y movemos dedos de pies y brazos y manos gigantes, soltamos cabeza, giramos las manos, tomamos una gran bola de chi y la conectamos con el centro vacío Yo soy amor universal. Yo soy paz. Yo soy alegría. Yo soy gratitud. Estiramos, estiramos, abrimos infinitos, grandes, gigantes. Los cabellos están llenos de chi, los dedos llenos de chi. Toda la completud es abundante en chi. Estiramos más y más y vertemos. Vertemos este chi muy fino. Minyue a través, el chile sigue y todo se transforma. Mm. Cuello. Pecho. Mm. Abdomen, espalda baja. No hay problema. Solo es chi. Ahora todo el chi fluye. Columna vertebral a través de los miembros inferiores, caderas. Todos los sistemas están en armonía. Endocrino, inmune, sistema nervioso. Y todos los demás se armonizan junto con ellos. Soltamos las manos profundas en la tierra. Respiramos en el espacio del abdomen. Y tomamos una gran bola de chi, la conectamos con el espacio vacío de esa columna de chi, ese canal central que se llena de ríos de chi que fluyen. Todo se vuelve muy vital. Muy relajado. Minyue se observa y se disfruta. Disfruta de su estado libre. Donde reside el amor, se ha disuelto por completo el miedo y la preocupación. Estiramos más y más. Nos enfocamos en Minyue. Minyue se enfoca en sí misma. Un saludable foco para una vida saludable. ¿Quién soy? Conciencia pura. Vertemos el chi. a través de la cabeza, también en alto, tantien en medio, cuello, miembros superiores, tanto en bajo, abdomen, espalda baja, los miembros inferiores, toda la completud y las manos van a cubrir el ombligo, los hombres primero la izquierda, las mujeres primero la derecha, y la mano que cubre, los dedos pulgar y índice abrazan suavemente la muñeca, la que está abajo. Respiramos, sonreímos, Practicar la risa. Practicar la sonrisa. Abre espacios a la vida. Ahora claramente confirmamos esta información. Nuestro cuerpo es muy abundante en chi. Nuestra vida es muy abundante en Chi. Nuestro campo energético es muy abundante en Chi. El Chi fluye, fluye bien, fluye libremente. Todas las funciones celulares son amadas. Funcionan completamente de modo óptimo. La vida recupera su naturaleza lúdica. Mi mente se ha flexibilizado y mi cuerpo sigue a la mente. Hoy he abierto un gran espacio universal en mi corazón. Eso trae únicamente beneficios para mí, para mi familia, para mis amigos y para toda la especie humana. Me he convertido en mi mejor medicina, en mi mejor doctor. Y poco a poco, Iré conociendo todas las capacidades que mi conciencia ha traído a esta experiencia de estar viva en este mundo. Todo a vuestra salud, a nuestra salud. para toda la naturaleza y todo el planeta hacemos una respiración profunda relajamos los brazos pisando el chi quiere decir sin levantar los pies y sintiendo la conexión con la tierra abro las piernas y me permito movimientos dejar el cuerpo un poco libre que se estire Que vaya para donde quiera ir. Dejarlo un poco en paz. Dejarlo libre. Entreabro los ojos. Los cierro. voy a unir mis manos y voy a frotar las palmas y voy a llevar las palmas a los ojos y mis ojos descansan, se vuelven brillantes, llenos de energía. Froto la nariz con el dedo medio Froto las manos y lavo mi cara con chi. Agua de chi, agua de vida. El cuero cabelludo. Masajeo suavemente las orejas. Estiro la parte alta. Estiro la parte de atrás. Estiro. Los lóbulos hacia abajo. Paso la mano por el cuello. Los hombros, los brazos, el pecho. Abro los ojos. Paso por la espalda. Por los miembros inferiores hasta los pies. Retorno. Muy bien. Y nos sentamos. Voy a detener la grabación. Muchísimas gracias a todos. Y ahora abro los micros para que nos podamos decir algo.